para abordar el tema de eh, mitos y verdades sobre eh, dar clases secundaria, es decir, la alternativa que nos queda a los científicos si la carrera de investigación se nos llegara a truncar. Eh, para esto tenemos con nosotros a don Manuel eh, F. Darwich, que eh, ha sido una persona con una larga trayectoria científica con 24 proyectos de investigación financiados europeos, nacionales, americanos y canarios, 45 artículos en revistas de impacto, así como 65 publicaciones en congresos internacionales, siguiendo líneas de investigación como la física solar, la sismología solar, volcanología y geología planetaria. Además, lleva dando clases en esta universidad desde el año 2009, y ha impartido 26 asignaturas, así como trabajos de fin de grado. Eh, bueno, decirles también que es eh, doctor en física por esta misma universidad y que trabaja como investigador en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics. Y bueno, poco más. Mm, con todos ustedes, me presento a vos, eh, Manuel Peña. Bueno, Gracias. Bueno, el título... Bueno, buenas tardes. El título es un poco engañoso porque mi idea es eh, echarlos del mundo de la educación. Eh, no, es broma. Eh, más que nada, lo que les quiero contar es casi más mi experiencia dentro del mundo de la, de la educación, lo que he visto y lo y un poco a lo que me dedico dentro del mundo de la, de, la, de la educación. Y cuando digo educación ya no me refiero a los niveles universitarios, sino hacia abajo. ¿De acuerdo? Secundaria incluso veremos alguna cosita de primaria, incluso de, de infantil, porque todos vemos que la salida del, del que termina la carrera de ciencias y no se dedica a la investigación, a la investigación es secundaria, pero es, ya se están dando, dando casos de gente que hace el magisterio de infantil o de, o de primaria. ¿de acuerdo? Entonces, eh, abramos la mente en que las posibilidades son eh, un poco más, más elevadas. Eh. Ay, vale. Bueno, un poquito de, de mí. Esto es un poco una línea temporal de, de lo que he hecho en la parte cuando me dedicaba la, un poco más a la, a la investigación. Eh, yo me doctoré en astrofísica en el año 96 y eso es un poco lo que he hecho hasta, hasta ahora. Entre el 96 y el 2000 estuve en, en, en Estados Unidos trabajando en, de postdoc en, en física solar. Después lo vi aquí a, a Canarias, estuve un tiempito trabajando en el, en el astrofísico. Y también como eh, lo que se, de, del francés al español lo que sería eh, científico principal más o menos en el telescopio solar TeMi que está en el Observatorio de, de, de Isaña, y después ya en el, sobre el 2002-2003 entré de nuevo en la, en la Universidad de la Laguna en el área de, de geología. No, eh, parece un cambio muy grande pero yo me dedicaba en el mundo de la astrofísica a la sismología solar, me dedicaba al estudio de ondas sísmicas en el sol y después pa pasé a estudiar ondas sísmicas en tierra, siguen siendo ondas y ya un poco más adelante cambié por motivos eh, varios, ahora veremos, cambié de departamento de área de geología, pasé al área de didáctica de las ciencias eh, experimentales y ahí sigo hasta hasta ahora. Entonces, vamos a ver el porqué, qué me pasó, qué, qué bebí, qué fumé para hacer ese cambio de la investigación pura a, a la educación. Eh, pues eso es un poco lo que... las áreas de investigación en las que he estado trabajando en geosimología. Sigo manteniendo un pequeño porcentaje de tiempo cuando puedo para dedicarle a, a eso, dentro de, de lo que es la, la física solar, pues mantengo una pequeña área de, de investigación. Eh, de la sismología, de la física, pasé a la, a la geología. Seguro que a todos les suena el... Es lo que mucha gente pensaba y dice pero ¿qué hiciste? No fue para tanto. O sea, la... Ni soy Cooper, ni la geología están es tan fea. La verdad que es todo lo contrario. Es una, un una área bastante bastante interesante. Y eh, después empezar a interesarme sobre el año 2010-2011 por el tema de la divulgación eh, científica. Ya había empezado a hacer cosas en, en Estados Unidos, donde trabajaba en, en barrios de gente así un poco desfavorecida, que son barrios muy muy chungos, y sobre todo pues con gente de la de las minorías hispanas y demás, pues empecé a hacer cosas con ellos y empecé ya ahí a engancharme en el mundo de la, de la divulgación, de la educación, que desde ese momento pues me, me apasiona bastante. Y ya pues a saco me dedico ahora a la, a la educación y siguiendo con la broma del colega. Eh, tengo una cosa clara. Eh, Ustedes van a, van a acabar, no sé, física o la, o la carrera que estén, que estén haciendo, eh, a lo mejor se dedicarán un tiempo a la, a la investigación, eh, no vean la educación como una degradación de su carrera, porque existe esa especie de síndrome del fracasado. Hay algunos, bueno, bastantes profesores de, de secundaria que noto que tienen ese, esa, ese feeling, como que... Yo querría haber ganado el Nobel y mira, estoy dando clase en un instituto. No vean, en absoluto, eso como una especie de caída en, el, en su proyección profesional. Es casi todo lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, no se vean nunca presionados a... Es que si va a educación y tal, eh, yo quería ganar un Nobel y ahora voy a estar en un instituto ahí aguantando niños de primero la ESO. No vean y olvídense de ese tipo de, de cosas porque hay mucha gente que lo tiene en la, en la cabeza. ¿vale? Eh, bueno, tal, tal, tal y dentro de todo al final básicamente en lo que he hecho en mi vida de investigadora es básicamente moverme 10 kilómetros del teide porque o está en el observatorio o, o mirando en el volcán o sea que tampoco hay un ya mucho más allá entonces mi mundo físico la verdad es que se, se reduce bastante en el, en el universo eh, problema en este país la interdisciplinaridad está castigada por no decir poco valorada eh, si yo intento pedir ahora una, un puesto en física como he hecho cosas de geología mmm, todo mi currículum no está en física por lo tanto como que he perdido puntos ahí si en, en geología pues no tengo un currículum desde el principio en física ahora en educación pues lo que he hecho en física en geología pues como que no de acuerdo entonces es un país este donde este tipo de perfiles como que no gusta mucho de acuerdo por eso eso fue una de las razones que me llevó a la educación porque dentro de la educación todo este tipo de, de formas de vida es donde todo lo que he hecho tiene cabida Toda la experiencia que tengo en física, toda la experiencia que tengo en matemáticas, toda la experiencia que tengo en geología, todo eso la puedo utilizar a la hora de, de plantearme pues, cosas en, en educación. Entonces, la educación es el campo donde he encontrado pues, mi, mi sitio. Es, el, es donde todos los recursos que he estado acumulando con el tiempo pues tienen, tienen cabida. ¿De acuerdo? Por eso, eh, para mí la educación es como el, el sitio donde, donde estoy más cómodo eh, ahora mismo. Eh, hacemos en, dentro de mi área la educación en ciencia, pero lo que nos, en, nos interesa es aplicar ciencia en educación, ¿de acuerdo? Es algo que falta, que hay que, ahora verán, hay que promocionar mucho más, es la, la utilización, o ¿no? si venimos de carrera científica, eh, tenemos que aplicar la ciencia también en la educación, ¿de acuerdo? No hay que eh, irse mucho ahí. Y este es mi departamento, ¿de acuerdo? Departamento de didácticas Específicas de aquí de la Facultad de Educación, y dentro del departamento el área de didáctica de las ciencias experimentales, que es donde donde estoy. Vale. Eh, les cuento un poco mi, mi experiencia. Eh, cuando entras en educación te das cuenta de que hay cosas curiosas. Por ejemplo, eh, no existe estas titulaciones. ¿De acuerdo? No hay una titulación como hay en otros países donde yo me puedo formar en divulgación científica o en educación en ciencia, a saco. ¿De acuerdo, no, no, no hay eh, gente que estudie un grado de educación en ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, eh, la cosa empieza ahí un poco a... La, lo formal, si ustedes se quieren dedicar a la, a la docencia en, en cualquiera de los niveles preuniversitarios, esta es la salida, dentro de la docencia formal, que serían los grados de maestro de educación infantil, en educación primaria o el máster de, de profesorado en secundaria, FP no sé qué más. Acuerdo, esas son las salidas formales. Eh, lo normal, un poco para, vamos a hacer el gran esquema, imaginemos que todos ustedes quieren ahora de casa de educación y tener un doctorado y ser felices y tener familia. Ustedes van a tener una titulación universitaria, antes o después. Eh, imaginemos que de ahí hacen el máster y se dedican a la enseñanza en, en secundaria. ¿Y quedan ahí? Pues si se acoplan bien van a tener un, un futuro. Feliz y tranquilo, pero si son inquietos la cosa se puede completar mucho más. Entonces ustedes por ejemplo pues pueden incluso intentar desde la enseñanza secundaria como profesorado engancharse de alguna forma a departamentos como el nuestro de las ciencias de las diáticas específicas e incluso empezar a, a trabajar como científicos dentro de ese área y si quieren obtener un, un doctorado, ¿de acuerdo? Existe esa posibilidad. Otra sería la que le señalo en, en rojo. Eh, yo, por ejemplo, pues eh, tengo una, titula, una titulación universitaria, hago un doctorado en química, eh, trabajo en, en educación secundaria y de ahí después me puedo enganchar a un departamento de didáctica como el nuestro. Sería plan B. Y el plan C es una titulación ¿de acuerdo? Sacar el doctorado y ir ahí directamente a un departamento de específico, que sería, por ejemplo, mi, mi caso. Entonces, hay varias opciones a la hora de engancharse dentro del mundo académico de la eh, educación. Pero fíjense que en el caso de ustedes, casi todo va a pasar por hacer el máster en, en educación, eh, ¿de acuerdo? El máster de formación de profesorado. Que de eso no voy a hablar tampoco mucho, sino darles un poco la, mis ideas, mis impresiones de cómo se debería un poco abordar este tipo de historia existe un plan b que también aquí está en aquí cuando digo aquí me refiero a en, en españa y cuando digo allí me refiero al mundo anglosajón de acuerdo que son como las dos formas de ver este tipo de historia después está la docencia no formal la docencia no formal pues sería por ejemplo pues, eh, terminar trabajando en un museo de la ciencia eh, en una revista de divulgación eh, siendo el divulgador de un plan de, de investigación en física en química dar talleres, montar campamentos científicos de Navidad, etcétera, etcétera. Todo lo que es la docencia eh, no formal. Esa es una segunda eh, salida. Más complicada, aquí en, en España es la cosa un poco más, más complicadilla, pero salidas, por ejemplo, pues casi todos los proyectos, sobre todo allí, en los países sajones, eh, cu cualquier proyecto de investigación tiene que tener asociado un proyecto divulgativo. Entonces, una de las salidas naturales, para mucha gente que estudia carrera científica, es trabajar preparando materiales, recursos para los distintos proyectos de, de investigación. Eh, si se meten en la página web, por ejemplo, del, del CFA, el de la izquierda, de la, de la ESA, incluso del Instituto de Astrofísica, eh, de la NASA tienen una cantidad de recursos didácticos brutal y esos recursos didácticos los prepara gente que han salido de carreras eh, científicas de acuerdo y después sí que fuera suele haber bastantes másteres de preparación de, en, en divulgación etcétera etcétera etcétera y otra salida es la trabajar en, en museos de la ciencia y demás les digo, eso aquí en España es mm, casi aleatorio, una cosa bastante. No, no, no hay un camino recto para acabar en, en este tipo de, de historia. Entonces, lo más fijo es el, lo formal, hacer el máster o, o alguno de los grados en, en magisterio y por ahí medirse ya en la educación formal. Eh, no encontré datos en, de la Universidad de Laguna muy claros. Entonces, eh, me metí en la, en la Complutense. Eh, que creo que también están mintiendo mucho eh, de los egresados de los últimos 4 o 5 años un 30% siguen vinculados a proyectos de investigación y en la, en la universidad um, ese número es muy alto yo creo que simplemente están cogiendo a todos los becarios esclavos que tienen por ahí rondando y los han metido ahí entonces creo que es un número elevado el 22% se dedica a la enseñanza no universitaria a la enseñanza secundaria han terminado han hecho un máster etcétera etcétera yo sé 22 lo elevaría porque del 30% muchos irán después hace, hace 22. Entonces, de, de ustedes, un 30% van a acabar, sí o sí, mmm, lo que nos dice las estadísticas a, a nivel nacional, dando clases en, en secundaria. ¿De acuerdo? Eh, la pregunta es: ¿quiero dar clases en secundaria o no? Mmm, nunca lo he tenido en, en mente, el acabar dando clases en, en secundaria. Entonces, piensen en eso, porque es duro y es una de las profesiones más bonitas que hay y a la vez. Sobre todo últimamente es muy duro. ¿De acuerdo? Entonces vayan pensándolo bien, porque no todos acabamos teniendo un, un, un Nobel y muchos acabaremos dando clase. Entonces vayan planteándose ese tipo de, de, de preguntas. ¿De acuerdo? ¿Quiero acabar ahí? ¿Me siento preparado para eso? ¿Es un trabajo o de verdad veo que mi vocación puede ir por ahí? ¿De acuerdo? Porque si no, podrían hacer hasta muchísimo daño cuando uno se mete a dar clase y de verdad no está motivado para, para ello. Este es el caso normal. El caso Chachihuay, por ejemplo, sería. Estos son las casas de en el astrofísico de los últimos, pues, 50 años que cumple ahora el, el IAC de toda la gente que tiene un doctorado. Eso es lo que, eh, donde han acabado toda la gente que ha hecho el doctorado en el astrofísico. Sería el caso Chachiguay, el ideal, ¿de acuerdo? Fíjense que un 84% siguen trabajando en investigación y en la universidad. Eso es exagerado, ¿de acuerdo? Eso, eso tampoco es real en el sentido de que son tan altos porque es que no existía el astrofísico, por lo tanto había que llenar todas esas plazas. En enseñanza secundaria hay como un 5%. Y ese 5% que está en secundaria son profesores absolutamente espectaculares. Todos los que conozco son, vamos, pata negra. ¿De acuerdo? Y de ahí, pues un 2% también se dedican a la divulgación, básicamente en el Museo de la Ciencia y dentro del área de, de divulgación del, del Instituto de, de Astrofísica. Los que son de aquí de Cassiopeia, pues seguro que conocen a, a más de uno. Estos son los datos mmm, un poco inflados por las circunstancias que dirigen el astrofísico. En el caso, por ejemplo, más estandarizado, que llevan ya como 300 años sacando doctores, en Estados Unidos y Reino Unido, únicamente un 7% de los doctorados siguen trabajando en investigación. ¿De acuerdo? A eso vamos a atender en el futuro. Una vez eh, España ya tenga un, un, un nivel más o menos decente de, de investigación, esas son las cifras que se van a barajar. Entonces, el otro 93% trabaja en otras cosas. En Estados Unidos, Reino Unido, como hay un tejido empresarial tan tan bestial, casi todos acaban ahí. Aquí pensemos que muchos también acabarán en la enseñanza secundaria. ¿De acuerdo? Eh, después de lo que le he dicho, ¿quieren seguir trabajando en educación? Pues sí, sí, se quedan sentados y seguimos avanzando en, el, en la charla. vale eh, Esto es un, un esquemita que, hace, que hice hace un, un par de meses para, para otra charla en la que pillé todas las asignaturas de primero hasta tercero de la ESO, que es básicamente lo que todo el alumnado de este país cursa. ¿De acuerdo? Eso es lo, lo que obligatoriamente van a cursar. No he puesto cuarto de la ESO. Y fíjense el total de horas que un cualquier chiquillo o chiquilla le dedica a, a las distintas ramas. Fíjense, por ejemplo, entre ciencias naturales, física y química, biología, geología tecnología, están tecnología, estamos aproximadamente 1.400 horas dando ciencia. 1900 dando lengua. 1800 dando matemática. 1600 dando idioma. Ya, ya ven el nivelazo que tenemos de, de inglés, ¿no? Entonces, fíjense, esas son las horas que tenemos para meter en la cabeza de todos los chiquillos eh, todo el conocimiento que estamos... A mí me parece una, una, una cosa bastante, bastante curiosa, el número de horas que le, le dedicamos. ¿De acuerdo? Estamos casi dos años de la vida académica de un niño simplemente enseñando ciencia. ¿De acuerdo? Casi cuatro años enseñando enseñando lengua y matemática. Eh, esta otra tabla, fíjense, esto es distintos conceptos que he pillado así al, aleatoriamente, conceptos científicos, para crear cuándo se dan dentro del currículum. Por ejemplo, el concepto de materia o energía. Ves que lo vemos básicamente desde primaria hasta segundo bachillerato. Pero conceptos que para nosotros, los que sean de aquí casi todos son de física, ¿verdad? En la, la rama. Eh, básicamente el concepto de onda, luz, sonido, en ese sentido, solo se da en segundo de bachillerato. ¿Y qué pasa antes? ¿De acuerdo? Entonces fíjense, la de cosas es que, que tienen que ir pensando cómo meter ahí en el currículum sin que, sin que se dé. Eh, este es el caso Canario, fíjense la de alumnos que tenemos. En primero de, de la ESO hay 23.000 alumnos, segundo de bachillerato acaban 14.000. Hemos perdido casi 10.000 alumnos por ahí, bueno perdido, Se han ido a la FP, ab han abandonado, etcétera, etcétera. Entonces esos son los que acaban viniendo a la universidad. Como ustedes van a ser todos profesores superchachis de, de secundaria, donde dan física y química, me tienen que explicar ahora estos datos. Fíjense la, las pruebas de la BAU de los últimos mmm, dos cursos. Eh, estas son los, las pruebas en biología, física, geología, química y matemáticas 2. En negrita tienen las pruebas del de año pasado y lo que no está en negrita del año anterior. Fíjense, eh, física. Este año, 239 aprobados, 504 suspendidos. Eh, en la gráfica a la derecha lo tienen separado por chicos y chicas. Fíjense que física es la única donde los chicos siguen duplicando a las chicas. ¿De acuerdo? En, en el resto de las asignaturas, hombre, correcto, no es buena una cosa ni la otra, ¿no? Pero fíjense que en biología son las chicas, y en química son las chicas las que duplican a los chicos. ¿Vale? Y en el caso nuestro. Eh, bueno, los resultados no fueron tan malos en hace los años, pero física es un auténtico desastre. ¿De acuerdo? Ahora veremos por qué ocurren esas cosas. Entonces, si todavía quieren seguir siendo profesores, vamos a seguir avanzando a ver lo que pasa. Esto no es la, la educación, ¿de acuerdo? No vayan de este, con este tipo de, de perfil porque aquí lo único más o menos que se parece a la realidad es esto, ¿de acuerdo? Este es el alumnado que tenemos hoy en día, no son malos ni buenos, es lo que hay, ¿de acuerdo? Entonces eh, aquí ven una buena representación de lo que nos podemos encontrar en, en un aula alumnos que les gusta otros que pasan un kilo de todo eh, alumnos inmigrantes alumnos que apenas hablan español eh, con conflictos con no sé cuánto con familias de, de todo tipo de, de estructuras etcétera etcétera esa es la realidad de, de hoy en día entonces si van a ir de alumnos de profe igual se los van a comer vivos, vale entonces esto es un poco lo que lo que se van a ir encontrando eh, mi experiencia, que tampoco es mucha, en el mundo de la educación lo que he visto es que hay muchos... ¿sabes lo que es esto? En las películas del oeste siempre sale el carrito donde viene el típico tío vendiendo los botes que lo curan todo. Los crece pelos, a mí no nos funciona. Todo este tipo de, de cosas milagrosas que van por los pueblos del oeste vendiendo básicamente humo. ¿De acuerdo? En educación se ve muchísimo eso también. Y sobre todo últimamente, los vende humo no han oído hablar de la siguiente revolución educativa, el no sé cuánto, esto va a ser la siguiente revolución educativa, esto va a acabar con el fracaso, Google no sé cuánto va a acabar, va a ser el... todo este tipo de cosas, se ve muchísimo en educación. Bueno. Eh, y se bombardea mucho en educación con todas estas palabras, que es bueno, el, el aprendizaje cooperativo, hay que dar más memoria, menos memoria, el conocimiento, la innovación, el profesor debe ser guía, o, o, o es el alumno el que tiene es el centro de, de la de la educación, el constructivismo, la motivación, etcétera, etcétera. Hay 20.000 cosas que se está constantemente bombardeando al, al, al profesorado. Eh, a veces nos creemos que eh, la innovación es lo, lo último. Fíjense en esa foto, no sé si se si lo ven bien. Ahora ya lo de tener las aulas en, con las la, la, la mesas una detrás de otra es como súper viejo. ya Eso es la eso ya no, se, ya no se ve. Ahora lo nuevo es poner a los alumnos así en círculo, en no sé qué, en no sé cuánto. Fíjense esa clase. Vienen los alumnos, no están ni siquiera en un aula, están en un patio. Y ven que no están sentados en un pupitre, están todos ahí en una línea. Eh, el profesor lo ven aquí a la derecha y lo que ven en medio, que es un mapa de España, es un mapa que está en una fuente, está rodeada de agua. ¿De acuerdo? Y están aprendiendo geografía. Eso es 1907, ¿de acuerdo? En Asturias. Entonces, lo que ahora llamamos innovación, eh, casi todo estaba más que inventado. ¿De acuerdo? Ahora se le pone un, un nombre y te da una tablet, pero casi todo está inventado. Y esto, un ejemplo, 1907 en Asturias. ¿De acuerdo eh, Entonces, ¿qué hacer? Porque se verán agobiados con tanta, con tanta historia. Cuando vayan a hacer los del máster, por ejemplo, vayan a hacer las prácticas de los centros, verán que los centros están metidos en 44.000 proyectos, en inglés, no sé cuánto, contables con no sé cuánto, con máquinas de coser, con 20.000 cosas. Y uno se agobia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, venimos de ciencia. ¿Y qué hacemos en ciencia? Lo primero es, frenamos, leemos, nos enteramos, vemos datos y sacamos conclusiones. Algo que en educación, lamentablemente, no se hace mucho. ¿De acuerdo? Porque cuando uno se empieza a preguntar, mira, ¿y esto de aprendizaje basado en proyectos funciona? ¿Dónde están las evidencias que esto funciona? ¿Dónde están los datos? Me he puesto ese ejemplo, que amor funciona o no funciona, no sé. Entonces, cuando uno empieza a ver eso, te empiezas a frenar y dices, oye, ¿qué pasa aquí? Le voy a poner un ejemplo. Eh, estos son los datos del único estudio publicado, ¿de acuerdo? A gran escala que hay hasta la fecha. Se hizo entre 1969 y 1995 en Estados Unidos. Casi 700.000 alumnos. 600 millones de dólares costó el, el proyecto. Eh, se llamaba Follow Through y era un proyecto eh, que lo subvencionó el gobierno americano, para intentar sacar a los niños de, la, de las clases más, más bajas, se les daba eh, comida, eh, se les intentaba dar una educación mejor, etcétera, etcétera, y aprovechando eso también se vio qué tipo de proyectos educativos funcionaban mejor. Entonces estamos hablando de los años 70, donde todo lo que existe ahora, el aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje de servicio, todo eso ya existía con otros nombres. ¿De acuerdo entonces se vio un poco después de esos les digo cientos de miles de alumnos y, y mucho tiempo qué es lo que funcionaba entonces aquí tienen abajo en el eje de la de las x tienen distintos los nueve proyectos más más exitosos eh, el direct instruction de acuerdo que es el de la izquierda y después conforme nos movemos hacia la derecha ya son proyectos más centrados en el alumnado entonces, después de manejar todos esos datos, curiosamente se ve que el único metodología que funciona en cualquier de estos eh, estadios es la instrucción directa. Profesor, alumno. ¿De acuerdo? No es lo de toda la vida de que yo suelto el rollo y ustedes se lo apoyan para un examen. Es la instrucción directa. El profesor prepara ordenadamente... La, lo que va a dar, repite, saca ejemplo, de acuerdo, eh, está con los alumnos, repite de nuevo, eh, más ejemplo, repite de nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, las clases es bien estructuradas, viendo cuáles son las grandes ideas que quiero mostrar, eso es la instrucción directa y esa es la que mejor funciona con mucho. Cualquiera de las otras, aquí está en el desde el punto de vista de los conocimientos que adquieren los alumnos, desde el punto de vista cognitivo y desde el punto de vista afectivo, son eh, aquellas metodologías donde la empatía profesor-alumno aumenta ¿de acuerdo? ahora piensen ustedes si la empatía la, la relación profesor-alumno aumenta con una tablet o aumenta con la, la, la conexión directa profesor-alumno ¿de acuerdo? Esos son el tipo de cosas que pues conforme he estado metiéndome en el tema de la educación pues me he estado también planteando a la hora de ver qué puedo aportar en el mundo de la, de la educación. Entonces, viniendo de ciencia, lo primero que hacemos es, nos informamos qué hay hecho, qué funciona, qué no y con qué evidencia. ¿De acuerdo? Y uno se da cuenta de que, oye, esto en educación tampoco se... lo hace mucho. Eh, pues, nosotros en ciencia, ¿qué hacemos? Pues, proponemos alguna idea, una hipótesis, observamos, sacamos conclusiones en un congreso etcétera etcétera cuál es la idea en la que yo intento trabajar en el mundo de la educación crear recursos educativos probarlo con alumnos y evaluar su funcionamiento las máximas que intento aplicar en los recursos que, que creamos es que enganchen al alumnado de acuerdo como si fuesen peces cuando vamos pescando y que se conecten con las grandes ideas de la ciencia Ahora verán eh, al, eh, algún ejemplo. Entonces, dentro del mundo de la educación, de la educación en ciencia, el nicho que he encontrado es la generación, la creación de recursos educativos, sobre todo en el área de física y matemática. ¿De acuerdo? Creo que después de lo que he visto, leído, etcétera, etcétera, creo que es donde más puedo aportar por la experiencia que, que traigo y porque he visto que ahí hay un nicho científico en el que se puede trabajar. ¿De acuerdo? Y aplicar este tipo de recursos en la en la educación. Yo es lo que esto es lo que busco cuando creamos recursos. La, la, la cara del pibe o la cara de la chica motivarlo, engancharlo, es como cuando un pez pica. Cuando pica tú ya tira y ya puedes empezar ahí a jugar con los pibes. Entonces, eso es lo que intento buscar cuando se crean recursos educativos, enganchar al alumnado, dejarlo flipados. ¿De acuerdo? No es una clase de eh, vamos a hacer aquí magia. No, no. Es alguna cosa que los enganche y ya con ese enganche vamos hilando la instrucción que se les va dando. ¿De acuerdo? Me gusta mucho trabajar con las manos. ¿De acuerdo? Eh, esto, por ejemplo, es, mmm, bueno, si es Casiopedia, pues todo ha mirado al, al, al cielo y este es un recurso tan fácil como un cuadrante. ¿De acuerdo? ¿Con un cuadrante qué hacemos? Hacemos matemática, hacemos triángulos, miramos al cielo, entendemos cuáles son los tipos de coordenadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues algo tan fácil como un cuadrante es un recurso absolutamente fantástico. Vamos ahora a ver lo que queda, ya les solté todo el rollo, ¿no? Ahora vamos a ver recursos educativos que hemos ido creando para que vean un poco por dónde van los, los tiros de las cosas que, que hacemos y sobre todo con las que me divierto. Porque el día que sean profe... Eh, verán que es muy duro entonces intenten siempre hacer las cosas para que ustedes también se motiven de acuerdo y, y estén a gusto con las cosas que estén haciendo si no eh, tampoco es la primera guerra mundial pero que eh, tiene sus cosas bien esto es pibillos de segundo de primaria y estamos aprendiendo sobre quarks lo que son de física saben ¿no? dentro de la de la estructura de la, de la materia tenemos neutrones protones y dentro de eso Todas esas eh, partículas están creadas por sus partículas, ¿no? Que se unen en grupos de tres o, o de dos para crearse la tal. Entonces, pues, quark. Ya la palabra es graciosa. Quark. ¿Me acuerdo? Entonces, lo que le hemos dicho a los chicos esto, es que mis alumnos de física están súper nerviosos porque tienen que hacer un examen sobre lo, los átomos y no saben cómo crear un modelo. Entonces, ellos los van a ayudar. Entonces, esta niña ha creado un quark extraño. ¿no les parece un quark extraño? ¿de acuerdo? y los quarks ¿cómo aparecen? en grupos de tres ¿verdad? por ejemplo AAD o DDU o lo que sea pues fíjense cómo ahí tienen neutrones han creado eh, UUD o DDU protones eh, y, y neutrones en grupos de tres y han creado partículas ¿eso está en el currículum de segunda primaria? en absoluto ¿en dónde está eso? en plástica entonces otra, usamos la, la asignatura de plástica con la excusa de, porque eso no, no se fue a técnico, recuerden que están hablando de quarks, ¿de acuerdo? Y estamos haciendo una eh, práctica de plástica hablando de átomos. Si después no se acuerdan de nada, genial. Pero les aseguro que este curso se acuerda todavía <risa> de cuando hicimos lo de los quarks, ¿de acuerdo? Sobre todo una anécdota en uno de los grupos. Eh, claro, si trabajan quarks son grupos de tres personas pero había una niña que quería trabajar con otro grupo, entonces eran cuatro personas. Entonces le dije, mira, no puede estar porque solo son tres. Dice, ah, pero no hay partículas de cuatro quarks. Digo, no, no, no. Dice, pues la naturaleza es muy fea, porque yo quiero estar con mis amigas. Dice, ¿y no hay alguna forma de hacer una partícula con cuatro quarks? Digo, bueno, cuando seas mayor el amor se te ocurre alguna forma. ¿De acuerdo? Entonces, la interdisciplinaridad. Hacemos un recurso que parece totalmente desconectado de lo que estamos haciendo, pero fíjense, es simplemente una actividad de plástica. Le estamos diciendo a, a los chicos que intenten mostrar en eso algo extraño. ¿De acuerdo? Eh, esto es primero de primaria. ¿De acuerdo? Y lo que tiene en la pared es un espectrograma. ¿De acuerdo? Un espectro que lo vamos a ver en la carrera en tercero o cuarto de, de grado. ¿De acuerdo? Aquí el espectrograma es simplemente un juego. ¿De acuerdo? Hablamos. Y al hablar, creamos el espectrograma. Silbamos, cantamos, eh, damos palmas, etcétera, etcétera, y vamos viendo cómo eso, el sonido, se traduce en imagen. ¿De acuerdo? La palabra espectrograma, por supuesto, no apareció en ningún momento, ni frecuencia, ni onda. Simplemente se les enseñaba que es posible traducir un sonido en un componente gráfico que es básicamente lo que al final hace un espectrograma, ¿de acuerdo? La información de un espectro, de un sonido, etcétera, etcétera, la dividimos en sus componentes espectrales. Eso es lo que hace ahí. Esta es una clase con 26 niños de 20 nacionalidades distintas. ¿De acuerdo? Eso no va a ser tampoco tan raro. Si les toca a los que quieran hacer el máster, o estén haciendo el máster algún centro así del sur o por ahí, ya verán, eh, o, una, o Lanzarote o cosas así, ya verán lo que les puede tocar. ¿De acuerdo? que no es ni, bon, ni bueno ni malo, sino simplemente es la realidad que se pueden encontrar en algunas de, la, de las aulas. Eh, esto es parte de es un pequeño vídeo, eh, parte de la tesis doctoral que está haciendo eh, Adán Yanes, que es un, un profe del, de los salesianos en, en la Rotava, y es una práctica que estamos haciendo de cálculo de órbitas planetarias. de acuerdo Entonces fíjense lo que utilizamos para ello. En su aula no existen las mesas, solo hay sillas, ¿de acuerdo? Es lo que llama el ágora. Todos se ponen en círculo, ¿de acuerdo? Queda la parte central del aula despejada y en eso trabajamos. Esa es la tablet que usamos en clase. Es un trozo de corcho con chincheta, ¿de acuerdo? Y repetimos las experiencias de Kepler a la hora de calcular la distancia a Marte. Esto es primero de la ESO. Kepler en su momento tenía tablet, tenía calculadora, tenía algo electrónico. Pues usamos en los materiales que tenía Kepler disponibles. ¿De acuerdo? Vemos la, la importancia que tienen los triángulos, la triangulación, las matemáticas, la, la, las acoplamos ahí. Eh, los transportadores de ángulos, la relación entre magnitudes lineales y magnitudes angulares, etcétera, etcétera, etcétera. Nos inventamos ese transportador de ángulos, que es un, un círculo de papel con dos lengüetas que nos permite eh, trabajar dos ángulos a la vez. Eh, si van a hacer esto en cualquier cole, verán que hay coles que le dan que ni, ni para atrás. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería la forma en que a mí me encantaría dar, por ejemplo, eh, astronomía, trigonometría y cálculo de ángulos. ¿De acuerdo? Porque históricamente, por, por mi formación, sé que eso fue así. ¿De acuerdo? No doy eh, lo que es un triángulo isósceles escalenos en tercero y primaria y me olvido hasta cuarto de, de la ESO. Yo sé la importancia que, te, que ha tenido la triangulación desde el principio en, lo, en la astronomía ¿De acuerdo? Para los cálculos de órbita y tal. ¿Por qué no utilizamos eso en la clase de matemáticas como hicimos aquí? ¿De acuerdo? Esa sería la forma en que yo lo haría. Otra cosa es que después, que después te vayan a dejar, te dejar los centros porque tienen sus currículums, sus cosas que dar, etcétera, etcétera. Pero se puede dar una cosa de mucha calidad ¿De acuerdo? Sin utilizar una tablet ni un ordenador, que tampoco estoy en contra, pero si Kepler lo hizo sin ordenador, porque nosotros tenemos que hacerlo con ordenador, porque no nos metemos en el espíritu de Kepler para ver cómo lo hizo él, ¿de acuerdo? Algo tan bestial como es calcular a qué distancia está eh, Marte, ¿vale? Y si nos vamos a calcular eh, Marte, fíjense, nos vamos a segundo de infantil. Esto es un trabajo de, de fin de grado del, del año del año pasado en la que hicimos un reloj de un reloj de sol, ¿de acuerdo? Donde los niños son el nómon, son el palito que proyecta la, proyecta la sombra. Entonces está diseñado para ser utilizado en infantil. Fíjense que los números están rodeados con triángulos de colores, cuadraditos, círculos, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de la forma en que los niños van a ir aprendiendo eh, las componentes geométricas, los números, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que estamos, eh, la niña cuando está ahí, eh, eso lo hicimos pues en, no acuerdo, en junio, pues su sombra proyecta que serían las 11 de la mañana. Aprendemos horas, el paso del tiempo, los números, las figuras geométricas. ¿De acuerdo? Todo eso con un reloj de sol. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el tipo de, de recurso de cosas que estamos intentando eh, crear y que el mismo profesorado de los centros vea que no son las típicas eh, cosas de hippie ¿de acuerdo? sino que son cosas donde te estamos comiéndonos el currículum estamos dando todos lo, lo, los contenidos que, que nos pide el currículum de otra forma ¿de acuerdo? estos son segundo de la, de la ESO eh, ese globo transparente dentro tiene no, unos boliches y los boliches los ponemos a, a girar para que tengan el concepto de los planetas si no giran, pues caen hacia el Sol. ¿De acuerdo? Entonces es una actividad bastante divertida, donde aparte ven que las órbitas no son planas, la, una órbita es una cosa esférica. ¿De acuerdo? Eh, y si no pones a girar lo, los boliches, los boliches van a ir a caer al pozo de potencial, van a caer hacia el Sol. Entonces que vean la relación que existe entre energía potencial y energía cinética, y de una forma pues divertida. este es un trabajo me pongo hacemos muchas cosas de astronomía como si yo soy de, de astronomía porque muchos de los recursos son de astronomía ¿no? de, de ahí salgo este es un trabajo bestial que hicieron dos chicas de, de trabajo a fin de grado de hace dos años en el Echeide y crearon un museo de la astronomía y para mí ha sido el mejor trabajo de, de fin de grado que, que he tenido es ¿eh? absolutamente espectacular trajeron luces estas negras fluorescentes para cuando entrasen al, al museo que crearon trabajo realmente impresionante incluso lo eh, estaba pensado para segundo de para, para, para primaria y pasó por ahí toda la eso pasó todo el bachillerato y tuvo bastante bastante impacto el, el trabajo ese porque la verdad es que fue realmente asombroso eh, si van a hacer el, el máster eh, o lo tienen pensado también es importante recuerden que nosotros en ciencia mmm, tomamos datos y la memoria no es algo precisamente que, que sea lo fundamental dentro de la, de la ciencia. Este es un mapa, una alfombra, con la. Ven, que está el, el mapa de, de la ley de Tenerife. Si ustedes preguntan, si quieren, hagan un día para que se lleve una, una buena depresión, pregunten a, a los alumnos de cualquier nivel que le digan nombres de volcanes en Tenerife. Vale. Le dirán el Teide, a lo mejor el Chingero y, el del, y alguno más, pero poquito más. ¿De acuerdo? Y si le preguntas cuántos volcanes hay en Tenerife, dirán 3, 4, 5. Esa es la respuesta estándar, en un sitio como Canarias. Pero es que si ustedes van al currículum de primaria y ponen volcán en el PDF, verán que no sale ni una vez. Tampoco es culpa de. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nosotros tampoco en ciencia sabemos cuántos agujeros negros hay en una galaxia, ¿de acuerdo? O cuántas partículas subatómicas hay en no sé, en no sé qué sitio. Medimos, observamos. Entonces. La respuesta a la pregunta, ¿cuántos volcanes hay en Tenerife? Se saca observando, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el, el mapa, les indicamos a los alumnos cómo se vería un volcán desde arriba, desde el, desde el espacio, que es cómo está tomada esa, esa imagen, y después les decimos, quítense los zapatos, calcetines si quieren, y vamos a trabajar sobre el mapa. ¿De acuerdo? Y nos ponemos a buscar volcanes. Ven la, las etiquetas rojas, cada una de ellas indica la posición que ellos han localizado un, un volcán. Y fíjense que estamos sobre el volcán, sobre la isla, estamos pateando la isla, ¿de acuerdo? Estamos ahí buscando. Y de repente se dan cuenta de que no hay dos volcanes. O sea, claro, en Tenerife hay más de 300 volcanes. Y ahora viene la segunda parte del método científico. Vale, ya tenemos los datos, vamos a analizarlo. Entonces empezamos a preguntar. Ven que hay una distribución en la, en la alineación de volcanes o están distribuidos de manera aleatoria y ya les va a salir. Oye, pues parece que hay muchos en la, a ver, en la, de, ahí casi de forma natural aparecen las tres dorsales que hay en que hay en Tenerife. No hay que memorizarlas, salen directamente de este de este mapa, ¿de acuerdo? Y con eso no memorizamos, sino con los datos que ustedes ya como profesores saben lo que va a salir. Podemos ir aprendiendo sobre la geología de Tenerife, que no está en el currículum. ¿De acuerdo? Estos niños, eso no está en el currículum. Pero lo que estamos haciendo es el método científico. Estamos observando y analizando, con la excusa, en este caso, de los volcanes de Tenerife. Pero ponemos a puesto las manzanas en Murcia. ¿De acuerdo? Pero utilizamos los volcanes de Tenerife. Matamos dos pájaros de un tiro. Y ya que estamos sobre Tenerife, estamos hablando de geología, podemos emocionarnos, podemos crecernos. Y ven, y podemos incluso llegar a, mmm, con los continentes, pues hablar de Pangea, en la utilización de los registros fósiles, etcétera, etcétera. Esto puede ir creciendo y damos una clase espectacular sobre, sobre geología. Ven ahí, por ejemplo, sobre la isla de Tenerife, que es nuestra alfombra geológica, estamos hablando de Pangea. Porque está en el contexto, la dinámica terrestre, los volcanes, los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eh, este año de ciento, a ver 120 alumnos que tenían tercero de grado de magisterio 14 creían que la tierra es plana vale. les mandaba les hago una encuesta eh, anónima entonces les digo que me respondan con sinceridad y por qué entonces eh, son 14 pero cuando las preguntas cuántos crean que hemos estado en la luna de 120 amor 70 me dicen que no hemos estado en la luna que esto fue es una conspiración eh, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no es cuestión de vacilarnos de ellos. Es que si esos son los datos, hay un problema. ¿En qué momento es, hemos estado fallando como profesores? De acuerdo. Cuando ustedes sean, sean esos profes, tengan en cuenta que muchas veces estamos por dadas muchas cosas y después nos encontramos con sorpresas como como esta. De acuerdo. Entonces, pues preparamos una actividad eh, para intentar eh, <risa> demostrar que la Tierra es eh, Sí, estamos en el siglo XXI, pero estas cosas hay que, hay que hacerlas. Y lo hacemos con una actividad que hicimos ya también con niños de, de primaria. Eh, lo que tiene en la pantalla es captura de cámaras web. Entonces, esta es una actividad que le llamamos la vuelta al mundo en, en 80 cámaras. Y lo que hacemos es buscar cámaras web en distintas partes del mundo. Y a la misma hora sacamos una imagen. Y solo nos interesa saber si es de día o de noche. Con la cámara podemos ver, pues esa por ejemplo creo que era una que está en la playa de Copacabana, pues vemos si es de día o de noche, pero incluso podemos hablar de Copacabana, podemos, como la cámara está en tiempo real, podemos ver incluso la temperatura, lo que está haciendo la gente, podemos hablar de la lengua que hablan ahí, la comida, lo que quieran. Y después los niños con una pelota de estas que copan en el, en el chino, pues van poniendo eh, pegatina, negra si es de día, si es de noche y amarilla si es de día. Y vamos completando eso en la, en la pelota de plástico. ¿De acuerdo? Miren ahí las la chicas eh, haciendo eso. Y no es un planiferio, estos que rígidos que se pueden romper, no, es una plata plástico. Se, nos la podemos lanzar, podemos jugar, podemos manipularla sin ningún tipo de, de, de problema. Ya tenemos todos los datos, es ciencia. Cogemos datos, una hipótesis y ahora buscamos un modelo. ¿Cuál es el modelo que mejor me explica la distribución de pegatina? Yo estoy viendo en la pelota que la pelota, la mitad de la pelota está llena de pegatina y la otra mitad no tiene pegatina. Entonces, de ahí ya explicamos, ¿de acuerdo? El modelo. El Sol está iluminando una Tierra que debería ser esférica, ¿de acuerdo? Si no fuese esférica, este año me hice, me modelo, mi modelo de Tierra plana, ¿de acuerdo? Y aquí también pusimos chinchetas, las mismas que poníamos en la pelota, las poníamos aquí. Entonces, si la mitad de la del plano está lleno de chinchetas y la otra, ¿cómo explico eso? ¿De acuerdo? ¿Cómo, cómo puede el sol discriminar y solo iluminar la mitad del, del, del, del planeta y la otra mitad no? Hombre, surgen respuestas interesantes. Pues, oye, pues si, la, si el sol está muy cerca de la de la Tierra plana, iluminaría solo un cacho. Son son respuestas interesantes, ¿de acuerdo? Son las respuestas que en, en su momento se dieron. Y a la que también le dimos respuesta a todo ese tipo de historias. ¿Y por qué la Tierra no puede ser plana después desde el punto de vista físico? Los que sean de aquí de física, pues sabrán que si la Tierra no es esférica, sino es de este tipo, seguimos teniendo un centro de, de gravedad en el, en el medio y después la gravedad irá disminuyendo en forma de cono hacia, la, hacia las esquinas. Pero hay que explicarlo, porque damos muchas veces las cosas por, por dadas, porque uno dice, ah, bueno, por pues la Tierra será esférica y ya está. Se lo imponemos, no se lo impongamos demostrémoselo, ¿de acuerdo? Eso sí la Tierra no está hecha de corcho. Eso ya se los voy adelantando. Y ya para ir acabando, eh, estas son la, las cosillas que hacemos también con, los, con el alumnado de, de primaria. Eh, ya llevamos ya unos, unos cuantos años eh, haciéndolo y es mmm, lo llamamos ciencia teatralizada, o sea, el alumnado se teatraliza algún descubrimiento científico. Por ejemplo, en este caso, eh, este stand, ven que hay niños que vienen de, de distintos colegios y estos son eh, alumnos, ven ahí el que se caracterizó de, de Einstein, que la verdad que está bastante bien, pues hablan de algún experimento de los que hizo, de los que hizo Einstein. Tenemos un poquito todo. Esto de aquí es el, la famosa lucha entre Galileo y, y el Cardenal armino sobre eh, el, quién gira en torno a quién, eh, esta es sobre, sobre geología. ¿De acuerdo? Cuando eh, Hatton y todos lo, lo, los primeros grandes geólogos, este también es fantástico. Este era sobre. Mmm, estos chicos del año pasado mmm, tenían que hacer un trabajo sobre eh, electricidad y magnetismo. Entonces me dijeron sé, que no tenemos ni idea de. Porque venían de, de ramas de FP y demás y no habían dado nunca electricidad y magnetismo a, más o menos con, con fundamento. Entonces me dijeron, es que lo que vamos a hacer es un circo. Digo, pues hagan un circo. Y montaron un circo. Y les quedó un trabajo absolutamente espectacular. Para niños de, de primaria, hablando sobre la magia del circo, en este caso utilizando la electricidad y el, y el magnetismo. ¿De acuerdo? Esto no se los aconsejo que lo hagan en secundaria, porque se los comerían vivos, pero son cosas que hay que empezar a explotar también. La parte del payaso, el, del, del actor, del, del profesorado. Y ya este para, para acabar que era este era por ejemplo, de matemáticas en en egipto ¿De acuerdo? entonces los niños entraban en una especie de, de tumba salía ahí la, la momia ven ahí la, los faraones y el y los y los exploradores eh, ahí llegamos esto es un poco el, el camino que, que he tomado a la hora de dedicarme al tema esta de, de la de la educación eh, importante eh, Tengan en mente que no todos van a acabar eh, haciendo investigación en las ramas científicas de las que de las que vengan de física química ingeniería, lo, lo que sea y que una salida puede ser la, la educación eh, de verdad en educación lo que hace falta es profesorado de verdad motivado para sacar al alumnado para adelante vieron las cifras de, de física el, el desastre que es de acuerdo y gran parte del desastre viene por la falta de motivación del, del alumnado el currículum, que es un asco, y también a veces el profesorado se ve sobrepasado, ¿de acuerdo? Entonces, no vean la, la educación como, oh, bueno, en lo que sale algo, hago el máster y ya veo, ¿de acuerdo? Es una carrera súper bonita, es muy sacrificada y lo que necesita de verdad es gente vocacional, porque hace falta de verdad tirar del alumnado para, para adelante, ¿de acuerdo? Pues esto era es un poquito lo que les quería... no me pasé mucho de... No, no, pues perfecto. Lo que les quería contar, gracias por la atención, si tienen alguna pregunta o, o demás, y si no, pues de nuevo, pues muchas gracias.